Bueno, un turismo basado en el crecimiento no es sostenible, ni con el medio natural, ni con la vida. Duplican establecimientos hoteleros en los últimos años, pero tranquilos, que harán promoción para llenarlos, aunque eso suponga una pérdida de viviendas que eran para vivir, convirtiéndolas en un elemento especulativo y de negocio, provocando un alza desorbitado en los precios. Aumenta la generación de residuos, pero tranquilos que los queman, aunque eso suponga vertidos incontrolados, contaminar y poner en riesgo nuestra salud y el medio ambiente, Aumenta la movilidad, pero tranquilos. Bueno, es probable que no Nada, o en todo caso, lo que hagan serán nuevos aparcamientos subterráneos en el centro y ni zona de bajas emisiones ni nada. Ustedes han decidido no poner ningún límite. Porque ponerlo supondrá demostrar que el capitalismo es un sistema fallido, incompatible con la vida y, por tanto, contrario a los intereses de la mayoría social trabajadora. Cuando hablamos de decrecimiento turístico, estamos hablando de mejorar la calidad de vida de las clases populares y de las más vulnerables. Porque decrecimiento turístico significa dejar de presionar sobre el precio de la vivienda, significa acabar con procesos especulativos que han hecho de la vivienda un negocio que han impedido a las tierras acceder a un derecho básico. Cuando hablamos de decrecimiento turístico proponemos acabar con un proceso de elitización de la ciudad ...que ha provocado un incremento no solo en el precio de la vivienda, como decía antes, sino también de locales... ...quedando todo en manos de multinacionales que han aterrizado en la ciudad provocando el cierre de cientos de comercios de proximidad. Son ustedes los que defienden un modelo de consumo y de producción que explota a trabajadores... ...que fomenta la ampliación de centros comerciales en el extrarradio. Son ustedes los que están provocando que la clase trabajadora sea expulsada de esta ciudad... Ustedes son los que defienden un modelo de ciudad que rompe con la cohesión social, una ciudad elitista, segregadora, destructora del medio natural, al servicio de especuladores y poderosos. Nosotras, en cambio, defendemos otro modelo de ciudad al servicio de la mayoría social trabajadora, en el que se garanticen sus derechos básicos con unos servicios públicos de calidad y que no dejen a nadie, a nadie, atrás.